volvamos a lo nuestro en Exportesanías 2021. Mi nombre es Gabino Hernández. Soy artesano de profesión hace 50 años. Vengo como en representación y propietario de tejidos Hernández. Queremos volver a lo nuestro, a representar nuestro arte para no dejarlo de caer, porque esta de la feria es rescatar lo nuestro. Queremos queremos que esta feria sacarla adelante entre todos, porque es el, donde nos dan la oportunidad de mostrarnos productos y ofrecerlos a todos los visitantes eh, Quiero invitar y a todos los artesanos que sigan en lo nuestro Que no la dejemos de caer la feria, que sigamos adelante Que esto es una nueva reto, que un nuevo reto que tenemos con nuestra artesanía Y con la sociedad y con todo el mundo Porque tenemos que salvar esta feria para rescatar lo nuestro